No tengo la <risa> sensación <risa> de que estoy en No que yo he venido. O sea, que ahí. roja! ¡Ru roja! <risa> <risa> de pues cuando te subes encima y te empiezan a chofar y dices ni cualquiera? ni no no ah. sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí sí no voy no no un besito, el No, no, la que que la hecho la Ya llegan y ya estás ahí. I want to see you in the Moró, moró, moró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 <ríe> salimos o qué? Con escenario? Bueno, acá está, Sí, no, no, no, que no, a ver qué no, no, no, qué sitio qué hacer, ¿Qué hacer la media? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, no, no, no, Vale. no, no, no, no, el partido. no, me no, <coughs> Gracias.